Ahí se ve, el Lauti. Bueno, yo ya acá tengo preparado un formulario vacío sin nada para empezar a hacer el, el notepad. Así que lo primero que nos pide es lo que la Lauti ya nos mostró, un menu strip, pero vamos a, arran vamos a hacerlo desde cero. Entonces, uy, la alarma. Agarramos, la, agarramos el control menu strip, lo arrastramos y tenemos que ponerle tres opciones. La opción padre que va a ser el archivo y sus opciones hijas que van a ser abrir, guardar. ¿Podría agrandar un poco el código? No. Pero lo intentamos Tecla de Windows y el más La lupita Sí, la lupita uh. Te puedes mover igual Bueno uh. Antes que nada Anarnia Bueno, entonces ¿Quieren esto que lo creemos de vuelta? ¿O esto, acá con esto vamos bien? Eh, ¿Lo podés hacer de nuevo? ¿cómo? Sí, no hay problema. Gracias. Agarramos un control de tipo Menu Strip. Lo buscan desde acá arriba, Menu Strip. Lo arrastran. Y van a seleccionar la primera opción, que va a ser el, el menú principal. En este caso, Archivo. Y de acá vamos a ir desglosando sus hijos. Abrir. Guardar y guardar como. Ahora voy a tener que achicar de vuelta la lupita porque no entra en la pantalla. Ustedes no ven esto de acá, ¿no? Lo que estoy haciendo. Sí, sí se ve. Estás moviendo el cursor. Ah, sí, lo ven. Uh. Sí. Bueno, entonces vamos a, a moverme. Vamos a ver a las propiedades. Tecla de Windows menos, te alejas, y tecla de Windows escape y lo sacas. Ok. Vamos a buscar las propiedades que nos pedía el ejercicio. Ya, las propiedades. propiedades no aparecen. ¿eh? Acá está, shortcut keys. No, no aparecen. ¿Cómo que no aparecen? No. ¿Ah, no? Mm -mm. Ah, a ver, vamos a achicar entonces. Ahí pueden ver las propiedades. Sí, me parece oh. la más fácil, la UTI, es la que no sí. quieres hacer. Oh. Bueno, está bien. Eh, configuración de pantalla. No, esta pantalla no es, es esta. 1366, ¿estará bien? ¿Será suficiente? ¿Es suficiente así o más? Tommy, es suficiente? Sí, es suficiente. Bien. Bueno... Volvemos, necesitamos asignar a estas teclas, a estos eventos, una combinación de teclas. Que para eso tenemos la propiedad Shortcut Keys, que nos había mostrado hace un ratito el Audi Entonces, para seleccionarla, desplegamos este menú y ya nos aparece este, este modalcito para cargar las propiedades. La primera para el abrir va a ser Control, así que seleccionamos el, check, el Checkbox y A. Listo. Y ya nos aparece acá la ayuda. Guardar va a ser Control-S. Así que hacemos lo mismo. Vamos a las propiedades. Control-S. Y guardar como. Que la perdí. acá está. Control-Shift-S. Perfecto. Después nos pide que haremos una barra de tipo status strip. Y la tiremos abajo del formulario. Y esta barra de status strip, un status label. Por ahora acá no. Nada más. Yo debería nombrar bien las cosas, pero por tiempo no lo voy a hacer. Correr que que con estos nombres medio feuchos, después ustedes lo resuelven. Bueno, tenemos esto. Las propiedades, ya, ya esto ya está doqueado. Si vamos a por la propiedad doc, ya está en bottom. Y acá arriba ya está en top. Ya nos resolvimos eso. Así que ahora vamos a... Ah, importante, antes de codear, vamos a tirar un rich box por acá. Dejarlo ahí más o menos. Lo arrastramos. Bajamos, perdón, es un, poco, es un poco complicado manejarse así. Ahí está. Y vamos a hacer la propiedad. Vamos a hacer la propiedad favorita de Mauricio. El anchor. Para que ahora cuando nosotros abramos el formulario. Cuidado. Se pueda mover y quede todo muy bonito y, y de una forma más modal. Otra doc. opción es Otra usar dock. ¿También podemos doquearlo Sí, en el medio. Entonces, tu, ¿tu propiedad favorita es el dock? Dock. Center. Y a ver qué hace esto. rompí no, a abrir otra instancia de visual estudio. Ah mira hace lo mismo. Mira, ¿Propiedad, doc? No, ojo que no, no te quedo guardado Ah, no guardado se, no se guardaron los cambios Doc, doc, doc, doc, doc Ah, no se guardaron los cambios Es complicado Es complicado moverse así Te quiero ver a vos Ahí está Ah, sí, ahora sí Hace lo mismo. Bueno, tienen la propiedad doc. Que si lo, lo alinean en el centro, también se va a modificar con el formulario. O la propiedad anchor. Vamos a quedarnos con la doc. Que creo que me gusta mejor cómo se ve. El menú con las teclas, que por ahora no hacen nada. Y esto lo vamos a sacar. Esto lo vamos a hacer. Se rompió todo. Esto lo vamos a achicar porque ya el formulario no lo vamos a tocar más. Ahí está. Y vamos a codear. Vamos. Vamos al formulario. Perfecto. ¿Qué, qué necesitamos entonces? Al pulsar el menú Abrir, se deberá abrir una ventana para seleccionar el archivo. Bueno. Entonces vamos a Archivo abrir y vamos a necesitar abrir un open file dialog vamos a crear unos dos variables de tipo una variable de tipo open file dialog y una de tipo save file dialog para después agrandamos el código Las instancias en nuestro constructor. Perfecto. Y acá, en el load voy a agregar el detallito del formulario, que esto es status-strip.text. Cero caracteres. Para que acá, en vez de que nos aparezca esto, la primera vez que arrancamos el formulario, nos aparezca un, un Playholder. Bueno, vamos a abrir el formulario. Entonces, vamos a hacer un if. Open file dialog. show dialog si esto nos devuelve un dialog result de tipo OK, vamos a operar. Vamos a hacer un try-catch por las dudas. Por si esto llega a fallar. Y vamos a crearnos una propiedad más. Para el archivo. Perfecto. Entonces, archivo va a ser igual a name Para obtener el nombre del archivo. Vamos a abrir un using. Y vamos a instanciarnos un stream reader. Vamos a importar la librería system.io. Y le vamos a pasar el archivo. Este es el abrir. Yo tuve que haber empezado por el guardar. No importa. Puede marir sal. Y vamos a cargar el... ...el Rich Con el método del Stream Reader, read end, Porque queremos leer todo el archivo. No, tenemos, no, no es necesario leer línea a línea en este caso. No tengo ningún archivo de texto. Vamos a crearnos uno. Control. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos bien. O ya. Vamos a, hacer un, vamos a poner un mensajito. Ah, ya. Vamos a hacer un método también ya para atajarnos. Que lo pedí el ejercicio, que era una ventanita de error por cada si, si ocurría alguna excepción. Entonces, vamos a hacer un mensaje. Vamos a hacer un método. Que muestra un mensaje de error. O sea, vamos, vamos a pasarle la excepción o el, un string. No, creo que le pedía la excepción. Vamos a hacer un string builder. el Vamos a imprimir el mensaje de error y vamos a imprimir el stack trace. Necesito tampoco Message Watch. Show de string error así en grande para que se asusten todos. MessageBotsButton, punto, ok, y message, esto es messageBotsIcon, okay. punto y error, es muy fuerte el mensaje error, no me gusta, parece que se explotó todo. la variable a la excepción bueno todavía está acá, todavía esto es cosas que ya vimos de formularios y manejo de strings y excepciones probamos si podemos leer, a ver si pincha voy a, ay, voy a tomar eso como un sí, bueno ¿cuál era la controla controla ya estoy en el escritorio. Prueba te quiste. Hola mundo. Pudimos leer perfect... esto. No tenía que estar así. Pudimos leer perfectamente el archivo. Hasta acá alguna duda alguna consulta. Puedes hacer eso de nuevo pero poner cancelar. ¿Hola? Me colgué. Ah, no. Se colgó el Auti. No, yo no me colgué, acá estoy. Ah, ah se te preguntó. El, el dialogue y pone cancelar. No, pasar nada, no ¿no? Vamos a abrir. Eh, control A. Y cancelo de una. Ah, buenísimo. Si querés lo, lo cerramos para que esté vacío. Por, control A. Eh, ¿Entendés por qué no hace nada? Porque cuando cancelás, el dialog result... No es sí, software. sí, por eso, quería ver si era por eso que estaba el día y luego resulta. Claro. Bueno, ¿continuamos? Sí, sí. Propiedades. No sé por qué no me la cambié Va, Se la vamos a cambiar de acá ahora, vamos a hacer trampa. Ahora vamos a escribir. Nos pedía ahora usar el save file dialog, escribir algo en el rich textbox y escribirlo. Así que vamos con eso. Vamos al notepad, archivo, guardar. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo mismo. If, primero importante vamos a validar si el archivo existe por si no queremos reemplazarlo eh, archivo Perfecto. si el archivo no existe vamos a hacer la misma lógica que hicimos recién safe falda dialog punto open file dialog show eh, dialog es tarde perdón sea igual a dialog result punto ok perfecto y vamos a hacer archivo igual a save file dialog punto filename el name es una propiedad. Y ahora. Vamos de vuelta using stream writer. Y vamos a pasarle el archivo este en un punto text vamos a escribir todo lo que esté adentro del richthetbooks hasta acá todo bien ah y muy importante alguna duda hasta acá o seguimos? Sigamos. Ah, ¿lo sí. tendríamos que concatenar o pisar? Yo lo voy archivo? a... Yo lo voy a pisar. En realidad... No dice. ¿Cómo? O dice. ¿Quién dice? El ejercicio. Ah, ¿el ejercicio o qué dice? Y eso es mucho muy importante. Guardar cómo se verá abrir una ventana de esa aplicación... En el caso, acá, hacer clic sobre guardar, se deberá guardar en el último archivo guardado abierto desde la interfaz. En el caso de que no haya ningún último archivo, se comportará igual que la opción guardar como reutilizar código. Ok, pero no dice si se pisa o no, así que da igual. Lo guardamos ahora como pinte. Bien. Vamos a probar si lo podemos guardar. Y después vamos a hacer el... Uy, Un segundo. Disculpen, me había entrado el a mi eh, Vamos a probar, vamos a guardar el archivo y después hacemos el, el contador de palabras. Entonces, vamos a empezar a escribir. Ah, y el guardar como también nos faltó. era? Control S. Control S. Escritorio. Vamos a guardarlo. Vamos a ver si se guardó bien. Hola, todo segundo D. Perfecto. ¿Qué sigue? ¿El guardar como. Vamos a cerrar el formulario. Guardar como. Perfecto. Vamos a robarnos un poquito de esta lógica de acá. Voy a robar. Ah, cierto, utilizar código, no me di cuenta. Podemos pasar esto en un método. Sí, en el guardar te faltaría el caso de si el archivo, sí existe, ya había un archivo, porque dice, ¿qué dice? Ah? dice guardar como hace eso que hiciste ahí, que es básicamente te abre el Safe File di dialog y vos elegís dónde guardarlo. El guardar debe guardar en el último archivo guardado o abierto desde la interfaz. Salvo que no haya un último archivo y en ese caso se comporte igual que el guardar como. Uy, me perdiste. Bueno, primero hay que reutilizar código, eso sí. Sí, esto vamos, a, esto vamos, vamos a encapsularlo en un método mejor. La parte de guardar el archivo. Todo esto me lo voy a robar de acá. Vamos a hacer en un método, eso por aprendan, no sean como yo, lean el enunciado. Eh, voy y, y listo, perfecto, string, ruta, y le pasamos no va acá entonces directamente guardamos la ruta perfecto, entonces acá adentro en el guardar lo que teníamos que hacer es validar si el archivo existe esto se va ah, ya te entendí creo esto también se va y acá lo que tenemos que hacer es archivo. Otro método que todavía no tenemos, que es el último archivo guardado. lo tenés? Es el atributo. El filename. El atributo. El archivo. Artículo. Ah, ya entendí. Guardar archivo. Y acá lo que podríamos preguntar es, entonces, si el archivo está vacío. If punto .isnolorenti no, espera me perdiste, perdón, me <risas> perdiste, me confundiste. Es que hay que leer la consigna. Mira, vamos de a poco. El abrir esto, ok. Ok, el guardar, como que tiene que hacer, tiene que abrir un file dialog y elegir dónde guardar el archivo y guardarlo. sí el guardar archivo está muy bien, lo único que hace es guardar el archivo. Lo que tiene que hacer, en todo caso, es, si querés, o otro método o una opción de te muestro el file dialog o no. Entonces, el guardar como, es el que me levanta el file dialog, que está bien eso, y se trae la ruta del archivo. Bien. Entonces acá guardo en archivo, acá en archivo me guardo savefiledialog.filename, a menos que exista, acá vos decís que yo valide que exista. No, no, al guardar como siempre es así. Ah, está file name, perfecto, y acá querés que llamemos a guardar. Lo que os medís, y ahí llamas a guardar archivo, sí, Está bien. muy bien. Ahora, yo llevaría eso que hiciste ahí a otro método que sea guardar archivo con diálogo o guardar archivo, esto, elegir y guardar archivo, no sé, llamarlo como quieras. Todo eso. Y ese método lo llamas desde, ahí, desde ese manejador del evento. Y ahora, ¿qué hace distinto guardar de guardar como? Bueno, que si nunca se abrió ni guardó ningún archivo, lo llama llama a guardar. No, es ahí estás en guardar como. En guardar sería. Este guard, eh, ¿En guardar archivo? No. En el manejador del guardar, del menú guardar. Ahí, si el archi si archivo no tiene nada guardado, tenés que llamar a guardar con, dia con Dialog. Y si no, ya tenemos algo guardado, se guarda ahí. <risa> no te entendí. Si, si nunca se abrió ni guardó si nunca se abrió archivo, ninguno, lo guardamos de una. Claro. Si no, guardamos a guardar un file dialog. No, si nunca se abriría, si no hay ningún archivo, no hay ninguna ruta guardada en archivo. La si prendemos. no hay ninguna ruta guardada en archivo, necesitas el dialog. Claro, esto que estamos haciendo acá. Claro, eso lo borras y usas el método que... Guardar file dialog. Claro. Bien. Muy bien. Y si no, quiere decir que en algún momento guardaste algo en archivo hay una ruta, en ese caso, directamente guardas ahí. ¿Cómo? Con guardar archivo. Ah, ¿Y qué le vas a pasar como ruta? Archivo. Bueno. Me confundí, perdón. Perdónenme, ¿Repasamos? Chicos. Repasamos. Vamos desde... Bueno, el abrir está bien. Vamos desde acá, desde el guardar, desde el guardar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero validar si el archivo existe. Si el archivo llega a existir, llamamos a la propiedad. No, al revés. Ay. Está ah, bien, ese no estás leyendo el, el, la negación que tenés adelante. Si el, el archivo, archivo bien, no existe... Si el archivo no existe, lo guarda por file dialog. Claro, ¿por qué? Porque no tenemos ninguna ruta. Vamos de vuelta, disculpen. Si el archivo existe... Perdón. No, ya sé, ya sé, déjame. Si el ar... Es tarde, es tarde. Es tarde, claramente. Si el archivo no existe... Y esto, esto, la, los chicos la están pasando por el culo. Así que vamos de vuelta. Sí, en realidad Lauti está nervioso porque no le en todo esto, en todo esto los enredamos a ustedes. O sea, por eso está, está nervioso y, y eso hace como un ciclo tóxico y te pone más nervioso y terminas empeorando las cosas. Claro, yo, quiero que, yo no quiero que ustedes se pierdan. Entonces, vamos de vuelta. Si el archivo no existe que lo validamos con el file.exist, llamamos a este método, guardar archivo file dialog, que lo que va a hacer es abrir el file dialog con un show dialog y va a preguntar, cuando nosotros le demos ok, se va a traer la ruta y va a llamar a este método guardar archivo. Este método guardar archivo lo que hace es escribir en el streamwriter lo que está dentro del rich text no hace nada más. Y acá guardamos el archivo Si el archivo sí existe Nosotros lo que hacemos es directamente Llamar al método guardar archivo Porque si existe Esta variable ya está cargada con una ruta Entonces directamente Llamamos al método guardar archivo Genio absoluto Y eso es lo que hace bueno El, el guardar como Nosotros directamente ah, Eso Bien, viste, era respirar hondo nada más, eran los nervios. Eh, Vamos bien. a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo con el archivo que existe. Control Shift S. Y era nuevo archivo.txt. Vamos a reemplazarlo. Y si vamos acá, lo guardo. Y si creamos uno nuevo... yo le doy a control s halo porque llamo a guardar directamente y como el archivo ya está precargado porque lo va a tomar este último archivo que es el que está en memoria cuando le doy control s llama a guardar Uy. llama a guardar y hace esta lógica de acá. Lo que vimos. Si no existe, lo carga desde cero. Y si existe, pisa el último archivo que estaba cargado. Ahora sí, después de tanto, de tanto aquel R. ¿Se entendió algo de lo que hicimos? Perfecto, dicen. Sí, se entendió todo. Bueno. Falta el contador de palabras. Bueno, rápido. El de lo, hacemos, lo hacemos en un toque. Es este. TextChange. Acá está. Para eso vamos a, a pararnos sobre el status bar. Vamos a buscar el evento text change. Y. Vamos a buscar el, el status strip. Entonces, en realidad es el label del status strip. Tool strip status label. Es el Sí, bueno, el status, le dije yo, está bien. No, no, es otro objeto. Es claro, es el que está dentro. El que el está contenido. dentro, no sí. se llama status strip, se llama tool strip status label. Ah, ah, ok. Y vamos a calcular el contenido del Rich Testbox. Como esto es un evento, cada vez que se haga un cambio en el, en el Rich Testbox, cada vez que nosotros cambiemos el texto, esto se va a, a disparar y se va a ejecutar. Y esto va a ser lo que nos va a ir contando las palabras. Rompió porque no le puse el punto y coma. Y vamos a escribir Estoy contando. ¿Qué me falta? No es status strip. Es tu strip status legal. No, ¿por qué tampoco no me lo está tomando? ¿Por qué no te lo está tomando? Porque quién cambia el text change, ¿quién es? Ah, yo, yo leí al tool stream, no, esto es del Rich Testbot. Es un día largo. Hoy no es mi día, no es tu día. <risa> Hoy fue un día largo y la que lo sufren son ellos. Ahí vale. está. Como ven, cambia la cantidad de caracteres que yo estoy escribiendo. Yo lo achico, se borra y sigue escribiendo y se sigue borrando porque yo cada vez que escribo en el Rich, en el Rich Stepbook, se está lanzando este método, se está disparando el evento text change y se está actualizando el valor de esta propiedad. Bueno, muy bueno. Muchas gracias, Lauti. No, qué gracias, perdonen. Eso eh, me pasa no. por no leer.